Hola, eh, me llamo Nicolás Serrano del grupo MLP de la UPV y voy a hablaros sobre el trabajo que hemos realizado para el artículo Supporting Language Diversity of European MOOCs with the map Platform, para la conferencia de MOOCs 2015. Bueno, eh, ¿qué es EMMA? EMMA es un proyecto europeo para la, libe, para la creación de una plataforma para la libre difusión de MOOCs en las universidades europeas. Eh, muchas universidades europeas van a poner MOOCs en esta plataforma, entonces uno de los mayores eh, objetivos es promover el, la multilingüalidad y la multiculturalidad. Eh, ya que cada MOOC eh, viene de una universidad distinta, estará en un idioma y entonces digamos que por ello esos contenidos tienen que ser transcritos y traducidos. El problema es que, claro, esta transcripción y traducción eh, manual sería muy costosa y es aquí eh, nuestro papel eh, de AUPV, que ha sido transcribir y traducir automáticamente estos MOOCs. Entonces, en concreto hemos transcrito vídeos en español, portugués, italiano, francés, holandés, estonio, e inglés y después también hemos traducido los contenidos de todos estos idiomas al inglés, excepto el inglés que se ha traducido al español e italiano. Bueno, ¿cuál es el, el, la, el, el estado del arte de los sistemas de transcripción y traducción automáticas? Pues estos sistemas han avanzado notablemente en los últimos años hasta llegar al punto de que pueden ser empleados en tareas reales, sin embargo no, no, podemos, no tenemos un sistema general que pueda transcribir o traducir cualquier situación, sino que tenemos que adaptarlos a la tarea. No es lo mismo eh, transcribir una entrevista que una conversación al aire libre. ¿Qué retos específicos tenemos en EMMA? Bueno, pues en EMMA tenemos el reto de que cada lengua es distinta y tiene unas peculiaridades distintas a tratar. Eh, también tenemos que algunas lenguas eh, poseen una cantidad de recursos anotados muy limitadas. Esto provoca que sea más difícil entrenar estos sistemas. También podemos, tenemos el problema de que el contenido de los MOOCs es altamente especializado. Por ejemplo, podemos tener un curso de enología con un vocabulario muy específico sobre vino. Y luego, eh, también tenemos el problema de que los locutores de estos vídeos pueden ser de distintas nacionalidades y tener unos acentos eh, bastante pronunciados. Vale, en el paper hablamos sobre un caso de estudio, que es el de la ONL, la Universidad Abierta de, de Holanda, que esta universidad ha contribuido con dos MOOCs a la plataforma EMA el contenido de estos MOOC pues, incluye una gran cantidad de vídeos y una gran cantidad de textos, los vídeos se eh, corresponden con, con entrevistas a un experto sobre el tema y los textos provienen del mismo curso así como de post de usuario, de eh, sus mensajes en foros, etcétera y luego el holandés pues, presenta unos retos específicos, por ejemplo tenemos eh, palabras compuestas, por ejemplo los números en holandés se escriben en una sola palabra, tenemos verbos separables que se forman por pues, distintas palabras que pueden estar muy alejadas de sí, y luego tenemos una amplia variedad de acentos eh, y por ejemplo influencia de lenguajes próximos como son el alemán o incluso el inglés. Pese a todo ello la calidad de nuestro sistema de transcripción y traducción es, es satisfactoria y de hecho por pruebas que hemos realizado supera a la transcripción y traducción de Youtube y Google Translate respectivamente. Nada más que decir de invitaros a si tenéis vuestros propios MOOCs y si tenéis transcribirlos y traducirlos eh, podéis visitar la dirección que veis en pantalla. Muchas gracias.